Ahí está, abierto. ¿Cómo me va a sí, hay, ahí, ahí. <risas> <risa> que hemos sido demasiado Me parece que hemos demasiado euh, sí. no <risa> <risa> <ça volunteering> <risa> <risa> Algunos más, mira. Esto es un coñazo para, para los billetes, ¿no? se no, no preocupe. Todo el coñazo de ese. Uy, ¿no? otro de 10. Que está a un lado, me da otro. Uy, uy, uy. 400 me 5, 10. 5. No preocuparos engaña engaña es que es un Parece coñazo para quelito, pero dice es un coñazo pero, pero eso vale un cariño estamos sacando los, no, un agariño, el otro cariño uno de 20 uno de 5 coñazo dégalo, dégalo otro de 20 ¡oh, me voy. 820. 815. 820. 820. Ahora, una porra, una porra. ¡Otro no de 20. 20. Os no. he dicho 900. ¿Tú cuánto has dicho? 900. No, la verdad, no, no. no, tú eres optimista no, por naturaleza. Ahí no hay de euros ni con ver. Estaba vacía, ver. estaba vacía. Mira bien por las la paeritas. Vamos a ver. Mira, ¿Tú ¿Qué Ahí, hay? Ahí no hay nada, ni nada. que ¿Hay frescas? Sí, 80. Las que están arriba del todo. Vamos a hacer 5 ya tampoco sí. queda nada Ya está, sí. ya está, ¿qué quieres? Esto no llega a 1350 ni a tu Vamos, ¿tú que estás cogiendo 10? Yo estoy cogiendo los billetes y poniéndolo 10. Miguel, ¿qué? Yeah. Ahora, ahora después, ahora después. Sí. No no ¿Y cuánto hay en moneda? A mí no me gusta, pero ¿Sí? ¿cuánto hay en moneda, hay en moneda Antonio? Esta, ¿no? Antonio está ahora mismo mm, con el mismo Bien. concentrado. No puede ver valiente. No, no, no, no, no. Aquí hay sí. 75, Antonio. Vale, vale, vale. Eh, es que los 3, 4, 5, 575, Antonio. No falta. 100, 10, 20, 575. Hay que poner en Facebook gracias ah, vale. al pueblo de. 575. Aquí hay 300. Ya va por los 275. Oh. ¿Quién gana? Más, más 20. 595. Lo reconocemos, hemos perdido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿No está bien, que eso 300 aquí. 300 y 525. 875 Más 20. 895. Más... más. Eh, hasta que nos parece 900 no va a pasar. Más 25... ¿no? <risa> Le ya va a dar 915. 915. Más 2 euros. 927. 927. Más la suminaria. ¿Al mandingo? 917. Desde el primer día dije 900 euros. Acuérdate que mi primo se fue a 1100 Bueno, pero nosotros hicimos 2.000 sí, euros. He ¡Hombre! ¿Eh? Esta es la voluntad. Pues bueno, listo. No, no, la gente es un rango de no, ¿eh? No, no, no, ¿En no, no, señor? Que... No, y bueno, ha dado la voluntad yo, y ha dado no, esto. ¿no?